Bueno, yo eh, estoy en Córdoba desde el principio, desde cuando todavía no existía ni siquiera eh, el edificio. Bueno, por, por una serie de coincidencias entré en la universidad, en otro departamento y al final eh, yo soy una enamorada de la cocina y de todo lo que implica y lo que tiene detrás de la cocina y acabé aquí. Y hace seis años, eh, más o menos, eh, la hermana de Fernando, eh, me pidió que eh, formara parte de, de, de la comunidad de mentores. Yo no tenía ni idea de, de lo que era, ni, ni de qué necesitaban de mí. Eh, me pareció un reto increíble, pero os puedo decir que sí que para mí, personal y profesionalmente, hubo un antes y un después. Eh, sobre todo esto dirigido a los alumnos, os digo que para que sepáis, los que somos mentores antes de ser mentores, hemos tenido que pasar por ser mentorandos, es decir, tenemos un mentor que nos dirige y que hacemos las mismas mentorías que hacéis vosotros, las hacemos nosotros. Y a mí eh, esas mentorías me fueron de verdad un, un paso fundamental en mi desarrollo personal y profesional. Eh, no las he olvidado y, y sigo con el don aquí, ¿vale? Eh, entonces... Llevo seis años siendo mentora, este año dedicada eh, totalmente a ser mentora del grado de gastronomía, primero y segundo, y mi ilusión, mi ilusión sería poder trasladar lo que significa eh, las mentorías a Cordón Bleu. Eh, estamos constantemente pensando y trajinando a, para ver cómo poder marcar o que el sello, ese sello que nos hace diferentes en la Universidad Francisco de Vitoria poderlo trasladar también a una escuela como Cordon Bleu que es totalmente distinto, es, un, es algo totalmente diferente a lo que se hace en el resto de la universidad por la intensidad, por el ritmo, por los tiempos, por lo que se intenta enseñar aquí, por eh, lo que sufre el alumno, porque el alumno sufre físicamente eh, eh, un número de horas de estrés brutal, una tensión brutal que a cada uno eh, eh, eh, gestiona como, como puede y sabe y me encantaría poder trasladar eso que yo he recibido y que, y que respiro eh, en las mentorías de, de HTTP de alguna manera hacer cordón bleu permeable a ello. Lo, lo trabajamos, lo pensamos y hacemos también lo que el ritmo de la escuela y los tiempos nos permiten, pero en eso estamos.